¿Cómo amigo integrante de la Legión Ucraniana? ¿Cómo estás? Nosotros estamos aquí por una cuestión, pues, realmente muy placentera: sí, ¿no? sí, sí es, sí. que es el, es el hecho de, de poder saludarlos personalmente, porque, pues, vaya, la verdad es que se lo merecen. ¿No? con, sí, con sí, esto claro, de, claro. de estar interactuando con nosotros, de están de ahí dándole bien al, duro al pendiente de que ¿No? al pendiente si sí. no sabes, por ahí tenemos un, un chat de Whatsapp si te quieres integrar, pues es muy fácil ¿qué es lo que hay que hacer? pues este... no sé <risa> sí bien, se pueden meter a nuestra página www.cranium.com.mx y ahí viene una partecita donde te preguntan si quieres pertenecer a nuestra, para, a nuestra comunidad. Y ahí hay un link. O, si no, aquí abajo del video te vas a poner la liga para que te puedas meter directamente y puedas recibir el mensaje en WhatsApp y darte, darte a nuestro chat privado que siempre está muy amigo, ¿no? Muy amigo, muy, muy amigo. La verdad es que ahí te vas a enterar de cosas que no vas a ver en otro lado, ¿no? Entonces está bien chido, la neta y pues vamos a estar en contacto directo a tiempo real ¿no? y echamos alto ¿no? desmadre sí, no, padre. suben unas mamadas que dices ¿Sí? que no, super, ¿no? la verdad es que está bien chido estar ahí en contacto con ustedes y sin más preámbulo este, vamos a empezar con los saludos que nos han pedido y yo quiero mandarle un afectuoso saludo y un abrazote a David Saucedo a Ed Saucedo a Teresa Hernández ...y al buen... ...Iván Flores Vázquez... ...ah no, perdón, Velázquez... ...Velázquez... ...y ...ándale... ...a el estimado Apuma Borjas... ...a Elisa... ...Graves... ...a Salvador Ayala... ...y a Joana Martínez Quiroz... qué ole, compañeritos... Mm -hmm. <risa> ...yo voy a mandar un saludo y un abrazo también... ...para Mao García... ¿Eh? de Buenaventura, Coahuila. ¡Ah, Junior, ¡Ay, qué norte. Te mando un abrazo. A César Mercado Valderas, Óscar Gabriel Preciado, Antonio Torres y a Rubén de Chihuahua también. Chihuahua, Rubén Camacho. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Okay. <risa> Rubén, ok. A <risa> ver, okay, Eric Díaz, Daniel David Chaparro. Luis Hernán Acosta. Daniel Chaparro, aquel que. ¡Qué vale, güey? wey! Este es dio abiertas. <risa> <risa> <risa> okay. Luis Hernán Acosta. Albert Rodin Y también le vamos a mandar un, este, un saludo a. a Blas Tapes. Tapes. ¿Tapes? Tapes, dice aquí. Aquí dice que. Jorge Esparza o Jorge Esparza. Si, sí, Jorge Esparza y pues a mi queridísima amiga tía Ricordi de toda la vida tía sí, eh, Ricordi que ha estado muy pendiente de lo que hacemos por esta recuperación no tan la medio de casa no y este pero siempre está muy pendiente chismoso todos. sí soy un chismoso y este tú la ayer escribes acá el voz para que pues, ella siempre está pendiente de todo ¿no? Ah, yo sé yo sé <risa> y este, es pues, un abrazote y no pues eh, que de oh, tú, tú, no. te porra. Sí, sí, para que todo sí? mundo de la ¿Sí? comunidad claro, ¿no? sí, le eche idea, buenas vibras. No, sí. claro, una, es un trato, Corteza. No seas envidioso. No. Okay. ok, yo. yo, yo, yo, yo no tomas un patito. No me, me, no, me, <ríe> me mandé. Y bueno, pues igual, o sea, si quieres un saludo personalizado, pues ya sabes, escríbenos, te lo mandamos en, en el siguiente video y pues ahí sigan poniéndole campanita en YouTube. Si por ahí alguno le sale un grano en un lugar feo o una almorrana, no le platican. ese momento. Bueno, pues sin más, por el momento les mandamos un saludo a todos los demás, un abrazote, pórtense mal, cuídense bien, nosotros somos Cranion, el poder del rock, y nos vemos en la que sigue.